bienvenidos a un nuevo video de fifa móvil chicos pues el día de hoy voy a hacer unas subidas de rango eh, creo que me va a alcanzar para 6 subidas de rango espero que así sea eh, antes de subir los este, rangos ¿qué les parece si vamos a lo que son los refuerzos de habilidad ya que tengo varios refuerzos de habilidad para subir eh, yo creo que me va a dar un punto más de gRL así que vamos a empezar primero por el de agresividad Vamos a ver a quién tenemos aquí. Eh, tenemos a Puyol, David Luis y Maldini. Se van a ir este eh, un millón de monedas. Por subir este eh, a nivel 15 en el refuerzo de habilidad de agresividad. Así que vamos a entregar ese millón de monedas. Ahí está, chicos. Ahí está. Ya subimos a nivel 15 de agresividad. Y con eso este subimos eh, tres puntos de GRL eh, por jugador. Bueno, un punto de grl por jugador. Así que vamos por el siguiente refuerzo de habilidad. Eh, vamos a dar el de contrajugada Lo tengo también en tres jugadores Lo tengo en Son, Alessandrini y Rodríguez Así que voy a entregar otra vez Un millón más de monedas Para obtener tres puntos más de GRL Ya con eso ya seríamos seis Y qué les parece si seguimos con el que sigue Ahora le toca el turno a lo que es el de velocidad Así que eh, en este tengo a dos Tengo a Mohamed Salah y a Cristiano Ronaldo Así que se va otro millón de monedas Para conseguir este dos puntos más de GRL por jugador Así que ya está en nivel 15. Vamos a ver qué otro más tenemos por acá. Tenemos por acá el de volante. Este únicamente lo tengo en un solo jugador. Que es este eh, Petit. Así que voy a entregar otro millón de monedas más. Para darle este, un punto más de GRL a lo que es Petit. Y subir a nivel 15 el refuerzo de validad. Vamos por acá. Por el que sigue. Eh, creo que es el de. Vamos a seguir con el de Estirada de Portero. Que únicamente pues lo tengo. En lo que es este Yachin. Así que otro millón más de monedas chicos. Se están yendo como agua las monedas. Pero pues bueno. A final de cuentas este, las tenemos que gastar. Porque este, ah, ya que acabe este FIFA. Eh, no las no las vamos a poder llevar para el siguiente FIFA. Así que lo más conveniente es estarlas gastando. Y pues qué mejor que estarlas haciendo con este refuerzo de habilidad. Eh, llevándolos a un nivel más. Vamos a, vamos a recoger rápidamente lo que es la recompensa. Por haber alcanzado un nivel más este y este vamos a seguir con el siguiente refuerzo de habilidad que sería el de ritmo este únicamente lo tengo nada más en aguamellana así que vamos a entregar este otro millón más de monedas para subirle este, un punto más de grl y llevar a su eh, refuerzo de habilidad a un nivel 15 también vamos a ver qué, qué otro más tengo okay. ahí sería ya el último eh, creo que con este les digo eh, ya subí a un grl de 129 ahí está chicos así que qué les parece si empezamos ahora con la subida de rango Vamos a empezar por Puyol, eh, voy a darle dos subidas de rango a Charles Puyol, así que vamos a entregar como carta básica 91 a este Otamendi, vamos a desbloquearlo, y como jugador de, o bueno, como carta de GR96 o más, voy a entregar este Jerry Mina, que ya lo conseguí en el nivel de recompensas de pretemporada, eh, no tengo pensado usarlo en mi alineación, así que me va a subir para... Así que me va a servir para una subida de rango Así que se van 2.250.000 monedas más Y obtenemos este, una segunda subida de rango para Char Puyol Y pues ahí no va a parar Vamos a entregarle otra más para subir de rango Así que vamos a entregar este Coleman de GRL Básico 92 Y como GRL 97 más vamos a entregar este Kimish Que lo logré conseguir en el evento de RetroStar Se van 2.500.000 monedas chicos Para la tercera subida de rango a Char Puyol. Ahí lo tenemos ya listo. Vamos nada más a ver qué es lo que pide para la, para la cuarta subida de rango. Eh, nos pide un GRL básico de 93 y un jugador de GRL 98 o más. Bueno chicos, ahí quedó ya. Ahora qué les parece si sí, pasamos eh, con el siguiente jugador que va a ser este Alessandrini. Al cual también le voy a dar este dos subidas de rangos. Así que vamos a empezar primero por, con su carta duplicado. Y como jugador básico de GRL 91 voy a entregar este Pianic. Y como jugador de 96 o más, voy a entregar a este jurado que eh, lo logré conseguir en el capítulo de Forja de Estrellas. Este, así que no recuerdo si le subí un punto de GRL o no. Ahorita vamos a ver si, si le subí o no un punto de GRL. Pero bueno, ahí lo tenemos ya en GRL 96. Y se van 2.250.000 monedas más para eh, la segunda subida de rango a Alessandrini. Y no para ahí, chicos, no para ahí. Vamos a darle otra subida de rango. Vamos a entregar su carta duplicado. Como jugador básico de GR92, voy a entregar este Cutiño Que lo conseguí este en los sobres de... Creo que era de, de maestros. O no recuerdo bien cuál, eh, qué, qué nombre era el que tenía los sobres. Pero este, ahí lo vamos a entregar. Y como jugador de GR97 o más, voy a entregar este Fred. El cual también conseguí este en los niveles de recompensa de la pretemporada. No uso medios, medios centros, así que pues lo voy a entregar este para cumplir el requisito del de tercer rango para Alessandrini, se van otros 2,500,000 monedas, chicos, para darle su tercera subida de rango a Alessandrini. Ya con eso llevamos cuatro subidas de rango, chicos. Y pues todavía no, no para ahí la cosa, no para ahí. Vamos ahora a este a darle a Mohamed Salah. Mohamed Salah vamos a darle su tercer subida de rango, chicos. Pero eh, antes de eso vamos a entregar a este... Bueno, antes de eso vamos a entrenar a este Daniel Podense. Así que déjenme regreso para darle este, un punto más de GRL. Lo tenemos acá bajito, Así que vamos a subirlo a un GRL 97. Creo que tengo fichas de, de las que he conseguido en el evento de viaje Estelar. Así que vamos a empezar con estas fichas de 75 mil puntos de experiencia. Vamos a ver cuántas se lleva. Ok, ya casi... 600, vamos a llegar esta de 50.000. Le van a ir 1.450 puntos más este, de experiencia, pero bueno. Y para darle ese punto más de GRL, se van a ir 913.000 monedas, casi 914.000 monedas, chicos. Pero ya con eso lo, lo logro llegar a un GRL 97. Y ahora sí me va, a, me va a servir para la subida de rango de Mohamed Salah. Así que vamos ahora para acá, vamos a dar su carta duplicado. Como jugador de GRL básico 92 Puede entregar a este a, a Fobe, eh, Que lo conseguí en la Forge de Estrellas Y como carta de GRL 97 más Pues vamos a entregar a este Dan, Dan, Daniel Podense perdón, Que lo conseguí también en el Forge de Estrellas Y ya con, la, eh, con el punto de GRL que le hemos dado Ya lo podemos usar para eh, el rango de Mohamed Salah Así que voy a entregar 2 millones más, 500 mil monedas Para darle su tercer subida de rango chicos ya sería la quinta subida de rangos en este video. Y ya nada más por último chicos, vámonos con este Yachin. Este, vamos a entregarle este. Bueno, vamos a darle su segunda subida de rangos. Eh, voy a mostrarles por aquí este, cómo es de que obtuve este Vandersar. Estuve haciendo sus SBC. Únicamente tenía completado lo que era el, el SBC de introducción. Así que pues tuve que hacer los, los demás SBC de este jugador. Porque no tenía a, a ningún portero eh, con el 91 básico, tampoco este podía conseguir a un eh, portero en el mercado con el 91 básico y pues obtuve a este Allison en el eh, astronauta encontrado y pues tenía que eh, encontrar este a un jugador de bueno a un portero perdón de Jerel 91, así que tuve que estar haciendo todo todos esos este ese BC. ya tenía eh, a los jugadores este eh, que estaban pidiendo únicamente tuve que hacerme uh, de los jugadores que pedían este de ciertos equipos a los cuales pues tuve que entrenar este hasta cierto gRL para cumplir con el requisito del SBC pero pues lo logré y pues como les digo este sí gasté algo de monedas pero pues las monedas están para, pues, para eso y más así que pues qué mejor forma de estarlas aprovechando que en estar consiguiendo a jugadores que nos ayuden a subir de rango únicamente voy a regresarme para eh, darle un punto más de GRL a ese Allison porque nos piden que sea un GRL 96 así que vamos a darle las, las fichas de experiencia que he conseguido también en, en, en el evento de mapa estelar vamos a ver cuántas se lleva, yo creo que si a completo fácil se van las dos de, seten, de 75 mil puntos de experiencia y vamos a darle estas de 50 mil para eh, llevarlo a un punto más de GRL, vamos a ver cuántas me faltan Ok, me faltan mil Creo que tengo por acá ver, Por aquí tenemos esta ficha de 25.000 Y vamos a darle Perdón, ahí está De 25.000, vamos a darle esta de 10.000 Y ya mero a ver Una de 1.000, ok Y vamos a tener otra de 1.000 Ahí está, nada más me pasó con 391 puntos de experiencia, pero No es nada Y vamos a entregar 818.000 Monedas para eh, llevarle un GRL 96 y ya con esto este, poder usar para la subida de rango de Yachin, chicos. Esto es lo que se trata, chicos. Eh, tratar de conseguir jugadores que podamos usar para subir de GRL. Porque este, en el video anterior les comentaba que este, sí es importante eh, estar subiendo de GRL para terminar con un GRL alto en este FIFA. Ya que vamos a recibir cierta recompensa en base a nuestro GRL. Así que pues les aconsejo que eh, en la forja de estrella busquen a jugadores que pueden estar usando para subir grl yo ahorita les voy a mostrar este cuántos puntos de polvo lunar y cuántos puntos de potencia de estrella tengo ya que no los he cambiado porque quería primero subir a ciertos jugadores con, con, con subida de rango para este ahora ya ver eh, qué, qué jugador este me va, me va a hacer falta para estar subiendo eh, de grl en mi equipo así que ahorita se lo voy a mostrar en un momento vamos ahora con lo que es este Yachin para darle su subida de rango su segunda subida de rango que ya sería la sexta subida de rango en este video así que entregamos a este Bandersar que lo conseguí este en los SBC de iconos y vamos a entregar a este Allison al cual le hemos dado un punto más de GRL para usarlo este, como requerimiento en la subida de rango de Yachin se van 2.250.000 monedas chicos para obtener un punto más de GRL ahí lo tenemos ya y con esto chicos creo que he llegado a un GRL 134, chicos, 134 he llegado A ver, 134, no, creo que no, a ver, creo, creo que se me bugueó. Déjenme, déjenme salirme del juego y ahorita regreso con ustedes Ok chicos, pues ya estoy acá de regreso, sí se me había bugueado el juego Ya este, he, he, he, he logrado llegar este, a lo que es un GRL 135 Gracias a las 6 subidas de rango que acabo de hacer y al punto de GRL que obtuve eh, gracias a los refuerzos de habilidad. Como verán, tengo a todos mis jugadores, a excepción de uno, en GRL 115. Ya nada más me falta llevar a lo que es este son a un GRL de 100 puro para este, tenerlo ya en, en, en GRL 115 y empezarle a, a dar este, subida de rango. Espero pronto traérselos en un video para este, que lo vean. Y vámonos por acá ahora, chicos, porque les quiero mostrar este, eh, los puntos de polvo lunar que tengo y de estrella. Ya que este, no los he cambiado porque eh, quiero ver eh, ahora qué jugadores me hacen falta de qué, de, qué, de qué GRL me hacen falta más bien para este, seguir haciendo la subida de rango eh, Como podrán ver tengo 411 puntos de polvo lunar y 603 eh, puntos de potencia de estrella Ahorita me, eh, ya que termine este video me voy a ir a mi equipo para ver este ¿Qué opción sería mejor de eh, eh, realizar combinaciones para obtener jugadores de GRL que me sirvan para la subida de rango? Y este, antes de terminar el video chicos, me voy a ir acá a lo que es el mapa estelar. Porque tengo eh, lo que es un astronauta encontrado. Así que quiero mostrarles a ver si logro eh, obtener algún maestro. Eh, no estaría nada mal que pudiera obtener a ese este Sardes. Así que vamos a abrir el sobre a ver qué es lo que me toca. Se viene eh, un, un punto de rango para lo que es el portero. Se viene otro punto de rango también para... Eh, un, no, para un defensa ahora. Eh, se vienen tres puntos de rango para un delantero élite. Y se va a venir como este astronauta encontrado o jugador cósmico. Ah, bueno, se vino Sagna Bueno chicos, pues ni hablar. No tuve la suerte de mostrarle a un este jugador, este maestro o a ese Sardes. Lo voy a seguir buscando. Espero que tenga la suerte de conseguirlo. Y pues chicos